Hola Crax, hola Crax, hola cracks. Por eso que te te roba y hoy día tenemos nuevo video Sí, nuevo video Vamos a reaccionar, como dice en el título Vamos a reaccionar a mi entrenamiento Vamos a empezar con eso. Ahí empezó, primero lo primero Vamos a empezar por lo primero Que es 4 likes y un suscriptor Ahora mismo Toca la campanita para que les diga Le va a avisar cuando subamos un video cuando yo subo un video, vamos a poner todo aquí Ahí empiezo a mover la pelota Ahí empiezo a mover la pelota Pero estoy afuera, claramente, estoy afuera Estoy afuera y se escucha un poco mal Vamos a ver, este era es el primero que me salió excelente Wow, me salió excelente, claramente Excelente me quedo. Y ahí, ahí estaba viendo cómo jugar o Se acabó el mundial, claramente, las figuritas no importan ahora Vamos a seguir con esto a ver, una cagada, eso sí es fue una cagada, vamos a seguir. Ahí nomás seguimos. Un asco, Esta, la primer, lo primero que primero es un asco. Sí, lo primero que es un asco, vamos a ir. A ver, a ver si sigue o no si no sigue. Esto es una mierda. Esa, yo he visto unos videos que también hacen así y le queda sorprendente vamos a seguir porque por aquí vamos a seguir con esta la mente está muy buena pero fue, fue le pegué en el árbol si sí, le pegué en el árbol me corrió vamos a ver esta parte que me parece esta parte me quedó buena buenísima quedó mira sígueme en twitter si roba yo, sígueme en twitter ahí lo va a ver. y también deje su like en un coso un y a mí, Busquen los códigos Busquen los códigos uh, me Esa me salió clarísimo, me salió clarísimo. Porque yo le quería hacer una gi un giro La bicicleta Para que entre adentro del balde Y no sé si me salió A ver, vamos a ver si a ver, ¿Se puedo hacer esta La última entre la última gracias. Uh, no, Me salieron para atrás Siempre cuando yo giraba Se me iba para atrás Y no me gustaba eso Ahí, uh, casi le un pero pasó al lado del balde. Sí. Se está acabando el video, me parece. Ahí, coloqué otra mano del balde, quería intentarlo otra de nuevo, pero a ver si me salía. Lo quería hacer por arriba, pero no me salía. A ver si me sale ahí. Uh, me salió, me parece o no. Vamos a verlo otra de nuevo. Me parece que me salió, Uy, qué Me parece que me salió, me parece vamos a ponerlo justo aquí, aquí me parece. vamos a ver si me salió gris me parece me salió clarísimo no a ver, me a ver si me sale uh, no me salió gris no fue una mentira eso vamos a sacarlo aquí vamos a ponerlo a lo me que yo he visto aquí a ver cuánto vamos excelente vamos a ver aquí me parece a mí Me parece a mí que aquí es lo mejor aquí mira, esta parte bueno esta parte dos minutos esta parte dos minutos Esperen que les voy a enseñar la parte de la parte que yo estoy como moviendo la pata aquí es aquí me parece que es voy a moverme por aquí me muevo por aquí ahí está. me moví por aquí me parece que aquí es ahí me muevo generalmente que le, casi les pego la tabla bueno chicos dejen su like y suscríbanse porque dejen su like y se suscriban porque estamos cerca de llegar a los 34 suscriptores tienen que suscribirse entrar y suscribirse porque estamos cerca de los 33 suscriptores dejen su like, comenten y suscríbanse no se olviden. No se olviden de suscribirse. ¿Ah? No se olviden de suscribirse. Dejen su like. Suscripción. Chao.